saludos, en esta hora saludos en esta hora voy a mostrar cómo hacer para dibujar una mano de forma sencilla y rápida para este personaje que tenemos aquí entonces vamos a clic en la cara para que nos des mismo tono de pie luego de clic en la voy a darte en la capa de cuerpo para que me baje me deje la mano acá y no acá arriba entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a buscar la herramienta aquí la herramienta elipse vamos a hacer esto voy a acercar más un poco esto vamos a hacer esto y aquí vamos a, a tomar la herramienta de eh, vamos a tomar esta herramienta herramienta de curvatura vamos a dar un clic aquí y otro aquí y vamos a jalar este punto aquí así vamos a presionar clic izquierdo y vamos a tenerlo ahí vamos a dar otro clic aquí y vamos a abrirlo así o sea, damos clic en otro punto para que nos dé la opción de ampliarlo vamos a bajar esto aquí este punto lo vamos a bajar un poco así esto lo vamos a correr un poco así este también así vamos moldeándolo conforme nosotros veamos que nos vaya quedando que nos quede bien entonces a cerrarlo un poco aquí control z si no les gusta como se les haya movido vamos a correr un poco más hacia así Ok, entonces ahora vamos a dar clic acá, vamos a estrecharlo un poco. Con esta herramienta, a seleccionar aquí, voy a subirlo un poco aquí. Aquí así. Listo. Entonces ya tenemos la forma, ahora vamos a dar clic aquí otra vez en la herramienta de elixir. Vamos a bajar esto un poco. Allí vamos a dar clic aquí nuevamente. La herramienta dice: Vamos a crear algo así. Vamos a tomar acá. Vamos a arrastrar aquí. Vamos a dar clic otra vez allí mismo. Vamos a presionar Alt. Y arrastramos aquí, así saben que este dedo es más alto que este, este es siempre más pequeño. Vamos a, a dar nuevamente clic en el dedo que sigue. Vamos a presionar Alt hasta que nos salga la opción así para duplicar. Así este siempre es más pequeño. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a poner este aquí, así. Vamos a ampliar esta la mano aquí un poquito. Ahí. Entonces ahora. Ahora vamos a bajar esto un poquito aquí. Sí. Vamos a dar clic aquí. Vamos a tomar la herramienta de rectángulo. Vamos a dar clic aquí en esta segunda opción y vamos a cerrar así. Damos la opción primera, el puntero. Vamos a ponerlo así. Ahora vamos a. Dar clic aquí, vamos a tomar la herramienta del otra vez. Vamos a crear un círculo aquí, así. Vamos a, doble, vamos a dar doble clic aquí para ponerlo de blanco. Un clic en aceptar. Vamos aquí. Lo vamos a correr aquí. Cerramos aquí. a ampliarlo un poco más. Ahora vamos a dar clic y vamos a duplicar. Con Alt, no olviden. Vamos a dar clic ahí, y vamos a darte otra vez. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer lo mismo aquí. Alt va a hacer lo mismo aquí y, el T aquí y si quieren le ponen aquí unas cositas negras para que se noten los la parte la curva de, de los dedos entonces ahora vamos a seleccionar toda la mano y la vamos a agrupar clic derecho agrupar una vez hecho ya la podemos rotar por completo, podemos mover todo. Y podemos voltear así para, para agregarla aquí. Vamos a ponerla un poco más pequeña. Vamos a rotar. Aquí la voy a poner por debajo del brazo. Creo que ahí ya está bien, ¿no? Creo que ahí ya está bien. Entonces, ahora vamos a agrupar este. Vamos a seleccionar la mano y el brazo. Vamos a dar clic derecho, agrupar. Una vez lo agrupemos, ustedes la pueden ir organizando, la pueden ir estrechando hasta que quede más perfecta. Yo solo que este es un tutorial y no puedo extenderme mucho. Entonces, vamos a dar clic allí en la mano vamos a presionar alt, vamos a arrastrar aquí vamos a dar clic derecho transformar reflejo ok entonces vamos a, vamos a ponerla aquí entonces entonces quedaría así con sus uñitas y perfecto, bueno eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido, no olviden de eh, suscribirse, chao.